Atención porque se han reunido en las últimas horas los países de la alianza con el país ucraniano, con representantes en Bruselas, Bruselas todo con el fin de concretar el próximo apoyo a Kiev y también allí trataron el tema de las denuncias de los crímenes de guerra cometidos por las tropas de Zelensky han criticado el evento y lo reseña como hostil desde el Kremlin. El carácter hostil de la alianza y su involucramiento cada vez mayor en el conflicto. Según la Cancillería de Exteriores, aunque la OTAN dice que el hecho de que entregue equipos y tanques a Ucrania no quiere decir que la alianza haga parte del conflicto. Según su director James Stoltenberg, esto contradice mucho con los nuevos retos del Pentágono con Ucrania. Para la primavera han anunciado en esta reunión se hablan de nuevos envíos de y como punto central el envío de tanques de la alianza para Kiev así como también están hablando del suministro de nuevos sistemas de defensa antiaérea y en esta reunión se ha hablado de la escasez incluso de las reservas que hay en los aliados pero que a pesar de toda esta dificultad que hay en la alianza seguirán adelante con los apoyos para Kiev porque lo que están buscando es la derrota para Rusia en el campo de batalla nuestra principal prioridad y la necesidad urgente ahora es asegurar el armamento pesado los modernos sistemas de defensa aérea y todo lo que necesitamos para garantizar que Ucrania obtenga los sistemas avanzados y modernos que son los que con los que se han comprometido y eso realmente puede marcar la diferencia en el campo de batalla. Porque desde la OTAN aducen que Ucrania, a pesar de no ser parte del bloque militar, merece el derecho a defenderse ante Rusia. Y ahora, escuchen, ahora sí la OTAN dice que están dispuestos a cuidar y a centrarse en proteger y cuidar la infraestructura crítica de la alianza con el fin de prevenir las de Rusia o de líneas adversarias, incluyendo, dice la OTAN, cables subacuáticos y tuberías de suministros petrolíferos. O a algunos analistas les parece curiosa esa postura luego de todo el escándalo que se ha desatado por la información entregada por el periodista Simon Harris con respecto a los sabotajes del gasoducto Nord Stream 1 en el Báltico que se produjeron en septiembre del 2022. Lo cierto es que el director del Pentágono se hace responsable de los avances ucranianos para la llegada de la primavera. Cito las siguientes palabras del director de la agencia de norteamericana. Dijo Liu Austin que seguirán avanzando en integrar y sincronizar el apoyo para que Ucrania tenga capacidades fiables de combate, afirmó el secretario de la defensa estadounidense Lyud Austin. Asimismo, señaló que la Alianza Atlántica no solamente debe proporcionar equipos, sino también asistencia militar integrada, incluida las iniciativas industriales para apoyar a Ucrania. Según Austin, el objetivo no es solamente por proporcionar equipos, sino también capacidades plenas duraderas. Así que dijo Austin que seguirán hablando de integrar y sincronizar el apoyo para que Ucrania tenga capacidades fiables de combate, afirmó. Discuten iniciativas industriales que contribuyen a mantener el apoyo a Ucrania. Asimismo, el secretario de la Defensa del Norte señaló que el país, Alemania y los Países Bajos, están colaborando para proporcionar a Kiev los sistemas de defensa antiaérea Patriot, al tiempo que recordó que la coalición que suministrará tan dio para Ucrania se unieron. Alemania, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Polonia, España y Portugal. Austin aseveró en esta jornada que no tiene anuncios sobre el posible suministro de aviones de combate a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó a la OTAN de organización hostil según el diario TAS y detalló el funcionario Lau que la Alianza Atlántica confirma a diario su hostilidad y su esfuerzo por dejar lo más claro posible su implicación en el conflicto en Ucrania, lo que requiere de ciertas precauciones y consecuencias en el menor corto plazo posible.